Wa des. Y des. Des. <risa> de antemano quiero pedir disculpas por ese terrible japonés, pero sin más, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Y el tema del día de hoy, como es como los grupos de K-pop nos han subido los estándares a nosotros, los otakos. Durante los últimos años, la música asiática ha venido en constante crecimiento, especialmente en el género del K-Pop, el cual ha encontrado en la tribu urbana de los otakus el lugar perfecto para brillar aún más. Por ende, la presencia de estos hermosos seres en nuestras vidas ha cambiado la ruta que tenía nuestro cocorro. Se han convertido en waifus y juzbandos, desplazando sin piedad alguna a todos los latinos. Y si bien sabemos que existen excepciones, el día de hoy vamos a echar un vistazo general a los motivos por los cuales las personas han sido tan fanáticas de estos grupos. Y uno de los primeros puntos que vamos a tocar, chicos, es físico ya que como muchos sabemos nosotros los latinos somos dados a comer demasiado en cambio los asiáticos llevan una dieta demasiado estricta que la verdad no cualquiera podría llevar una de las dietas que ellos llevan es comer en la mañana una manzana de almuerzo una papa dulce y al final como cena tomarse una bebida llena de proteínas esto hace que mantengan su figura y si bien no hay que ser superficiales, tampoco es bueno engañarnos, porque todo entra por los ojos. Y por eso creemos que esto afecta mucho en los gustos. Dejando de lado el tema de lo físico, vamos a entrar un poco en lo que son las habilidades de cada una de estas personas. Primero que todo, la dedicación y el empeño que estas personas le ponen a su trabajo. Es admirable ver la pasión que estas personas tienen por lo que hacen, dejando muy en mal a muchas personas de este lado del mundo que tal vez no son tan enérgicas o tan comprometidas con sus proyectos. Además de que sobresalen con sus habilidades para bailar, cantar y actuar, cuando muchas veces uno ni siquiera puede escribir y hablar al mismo tiempo. <risa> factor que podemos resaltar son sus personalidades a la hora de estar en el escenario. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas de estas personas buscan resaltar de alguna forma, ya sean con la vestimenta, con el cabello o simplemente con las personalidades. Cada uno tiene un prototipo a la cual va a seguir. ¿Por qué mencionamos estos puntos? Básicamente, cuando eres el chico dulce de la banda, siempre te ponen un prototipo de vestimentas, ya sea shorts, camisas colores pasteles, tirantes y zapatos que combinen con esto. Y si eres el galán, siempre te venden la idea de que tienes que andar con jacket de cuero, pantalones súper ajustados y con algo que le dé como un sabor picarón. Otro de los puntos que hay que marcar estas bandas, ya sean algunas emotivas, sentimentales que nos hacen envolvernos en cada una de ellas. Estas letras, además de dejarnos un mensaje positivo y motivacional, hacen que nos lleguen a nuestros cocoros. Por ese motivo los amamos tanto. Esto nos hace valorar más el esfuerzo que hacen estos grupos. Un punto más que tienen a favor estas personas es que viven en Asia. Por ende, en caso de una relación tendríamos la oportunidad entonces de irnos a vivir al continente asiático Contrario a lo que pasaría en una relación con Carlos, el maje que conociste en la convención que te llevaría a vivir a Desampa De hecho no tengo nada en contra de ese lugar, no se lo tomen personal, yo crecí ahí de hecho Sin embargo cuando hablamos de Desampa y de Japón hay un buen desnivel Y por último, muy importante es el hecho de que podríamos rajar de manera ilimitada Imagínense en poder decir que son novios de Lisa de Blackpink O poder decir que son novias de Suga de BTS Ese es el tipo de cosas que no podría decir cuando sos pareja del Brian o de la Britney Y ya para concluir nada más queremos hacer la aclaración de que ninguno de estos puntos es absoluto Sabemos que existen excepciones para todo en la vida Así que si tu crack te la pasa publicando cosas sobre chinos o chinas No te desanimes, de igual forma podría ocurrir un milagro y te podría llegar a dar pelota de todas formas, tienen que conformarse, no es como que se vayan a ir a vivir a Japón o a Corea dentro de poco. Y hasta que el video de cómo espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita porque eso nos ayuda mucho. Este es el último episodio de nuestra primera temporada, así que de verdad les agradecemos un montón todo el apoyo brindado. Y recuerden que vamos a estar trayendo sorpresas y muchísimas cosas más, así que estén atentos a la página. Sayonara. Sayonara. 雨滴